Venezuela vive una semana de flexibilización luego de tres semanas consecutivas de cuarentena radical. Y mientras tenían a todo el mundo encerradito, según Nicolás Maduro, eso fue lo que bajó la aceleración de contagios de coronavirus que ahora están adjudicando, supuestamente, a la variante brasileña P1 y a su hermanita la P2. En paralelo, el chavismo abortó toda posibilidad de acuerdo y auditoría para la adquisición de las vacunas a través del mecanismo COVAX y, más importante aún, abortó la posibilidad de un plan de vacunación nacional, ese que adelantó con la mesa técnica nacional para el ingreso de Venezuela al mecanismo COVAX. Se lo vamos a explicar mejor porque esto es en serio. Él hey, es Ricardo Díaz. Y ella es Naki Soto. Advertencia de inicio. Si usted es de los que toma Ivermectina de forma preventiva o es de los que equilibra las cargas de responsabilidad entre gobierno y oposición, gobierno y gobierno interino, diciendo que ambas partes instrumentalizan políticamente la vacunación en Venezuela, este programa no es para usted. Aquí vamos a hablar en serio. El bypass del chavismo funcionó. El chavismo logró acordar directamente con Gavi la enorme alianza de vacunas a la que pertenece Hoax, el pago de los 11,3 millones de vacunas que le corresponderían a Venezuela para vacunar al 20% de su población. Al hacerlo de esta manera, el chavismo renuncia a la posibilidad de trabajar de manera coordinada para fortalecer una respuesta ante la pandemia. Y también así renuncia al apoyo técnico y administrativo que se estaba planteando para poder trabajar de manera consensuada. Lo que tenía muchos años discutiéndose en una mesa técnica que tenía presencia de la OPS, de la Asamblea Nacional Electa en el año 2015 y de quienes acompañan a Nicolás Maduro. La animadversión del poder por rendir cuentas termina imponiendo una vez más, pero hablemos de esto con mayor profundidad. ¿Cuál es la historia que está detrás de esta decisión? Vamos a hacer un recorrido por estas semanas porque las informaciones fueron muy importantes para saber cómo llegamos acá. Los datos que comunicó el poder para mostrar su, su decisión de acabar con la posibilidad de un acuerdo con la oposición para este plan de, de vacunas, fueron evolucionando rápidamente en la opinión pública. El domingo 4 de abril, de abril ocurrió esto que tú llamas los Noticovins. Nicolás está celebrando ahora una suerte de noticiero sobre el coronavirus cada domingo, salvo que de lo menos que habla es de coronavirus es un espacio para especular, para dar una agenda más ideológica, más política y el asunto del COVID son como decoraciones, como bambalinas en ese árbol político de comentarios al aire. Es como un lo presidente pero más vergonzoso que su versión original uh -huh. y fue en ese programa donde de manera alta y Clara Nicolás le dijo al país yo me vacuné, yo tengo inmunología. Es una de las mejores muestras de empatía y sensibilidad con la gente que está muriendo todos los días en Venezuela. Yo tengo inmunología ahorita. Los próximos días no voy a hacer los exámenes. Maduro además se esforzó ese día por convencer a la audiencia, al menos de tres variables importantes, que la pandemia está peor en términos globales, cosa que no es del todo falso, que las decisiones que han tomado otros presidentes han sido peores, más graves que las que ha tomado él e incluso hizo el esfuerzo por decir que las vacunas tampoco es que estaban logrando un gran ejercicio de inmunidad en términos globales, así que mejor le bajamos al, al énfasis que le estábamos poniendo como sociedad a pedir vacunas. Eso fue el 4 de abril, es importante la fecha porque días después, Del cid Rodríguez dijo, no vamos a repetir el esquema de los países ricos donde solo quien tiene dinero, se puede vacunar. No podemos repetir en nuestro país ese esquema de los países ricos donde solamente se pueden vacunar los que tienen dinero para vacunarse, ¿no? Y eso lo hacen en Venezuela, donde la propia Delcy y Nicolás se vacunaron antes que Angela Merkel en Alemania. Se vacunaron antes que la población sanitaria venezolana que está en primera línea. Eso pasa además en un país con gente hiperinformada, que tiene amigos, familiares en Estados Unidos y en España, que ya se vacunaron sin pagarle nada al Estado y sin ser ricos. Porque esa fue la segunda variable que mencionó del Cieloína, que el, el tema, el riesgo acá era que se vacunasen solo los que tenían dinero y que había países ricos en los que no se podían pagar las vacunas porque las vacunas no eran gratuitas y, ups, pobrecita la gente de esos países, no como ellos, que sí iban a garantizar la gratuidad. A esto se le acompaña que Jorge Arreaza, quien hace canciller de Nicolás Maduro, dijo la otra gran línea oficial de estos días. Y es que Venezuela hubiese podido comprar vacunas si no estuviese bloqueada, sancionada y demás. Y con eso le restó absoluto reconocimiento a un fondo de más de 30 millones de dólares que ya había aprobado la Asamblea Nacional electa en el año 2015 para poder entrar al mecanismo COVAX. Esto era pagar la deuda del chavismo acumulada en todos estos años, uh -huh. pagar el primer lote de vacunas y pagar además la cadena de frío que pudiese sostener la calidad y la trazabilidad de estas vacunas en territorio nacional. Pero el 8 de abril reaparece Delsi Rodríguez para decir que Venezuela eh, ya tenía la, la venia, ...del de gobierno cubano para producir acá la eh, aún no vacuna Abdalá... Okay. ...que aún está en fase 3, donde nosotros además también somos conejillos de India... ...o venezolanos son conejillos de India... ...y que se iba a producir porque ya tenían el visto bueno de los cubanos. Es decir, en el mundo ya hay vacunas establecidas. El mecanismo COVAX tiene vacunas establecidas, pero el chavismo está hablando a futuro cuando se pueda, tener un laboratorio para producir vacunas cubanas. Todo esto en una línea de declaraciones, pero mosca, porque lo que viene es más fuerte. Y es que eso fue el 8. Pero el 10 de abril aparece en televisión Delcy Rodríguez y le anuncia a Venezuela que Venezuela ya había pagado la mitad de la deuda pendiente con Covas, que son unos 64 millones de dólares, y según ella, a través de la gestión desplegada a nivel jurídico, diplomático y legal. Además dijo que los otros 60 millones requeridos para el mecanismo COVAX ya estaban garantizados, además sin decir de dónde había salido ese y dinero. más grave todavía, es que ese mismo día, Delcy Rodríguez dice que de todos modos, el Estado venezolano tiene garantizados, asegurados, al menos 2 millones de barriles de petróleo al día para venderlos y con ese dinero pagar más vacunas. Habría que avisar a López que Venezuela está produciendo 2 millones de barriles al día porque esas no son las cifras que maneja López. Todo esto es un contraste frente al discurso de los días anteriores diciendo no tenemos plata, no tenemos recursos, después te dicen que tienen 2 millones de barriles al día. Y después le dicen a la gente que no le pueden aumentar los salarios, que en Venezuela son menos de un dólar al mes porque no tienen plata. Entonces, ¿por qué si hay dinero? Hay gente además que trata de consolar a los venezolanos diciendo, ¡ay, ya nadie en este país gana eso! Dejen de hablar del salario mínimo, pero no es verdad. En efecto, hay muchísimas personas que siguen ganando salario mínimo y la vida se les hizo rotundamente miserable. Son las personas que están en niveles de pobreza extrema, personas cuya vulnerabilidad, aumentó de manera sustancial. Y además aquí no son solamente asalariados profesionales con carrera que están en la el, en el, en el, en el administración pública recibiendo salarios de 1 a 10 dólares al mes. Es que los pensionados también y no todas las personas de tercera edad tienen hijos que los puedan mantener y que, y que puedan enviarles remesas. La gente está viviendo con menos de un dólar al mes. Ni siquiera un esclavo gana tampoco y eso ocurre por un estado que dice no tengo plata. Pero en paralelo dice, tengo 2 millones de barriles de petróleo diario de los que puedo sacar todo el dinero necesario para pagar vacunas y lo que ven Y fíjense que esta semana también la periodista especializada en petróleo, Mariana Párraga, hace una explicación que es para reforzar la idea de que Venezuela efectivamente sigue siendo un país exportador de petróleo que nunca ha dejado de serlo. Lo que no se sabe ahora es cómo Carrizo cobra. Si ese petróleo que sigue exportando es por intercambio, si lo hace para pagar deuda o si se lo están pagando. Es una pieza fundamental de la balanza de pagos de este gobierno. No ha dejado de movilizar petróleo. Lo que es ahora es un mercado mucho más más opaco PDVSA no da razón del petróleo que moviliza de las naciones hacia las cuales lo hace, ni de los métodos porque además hay tanques que sí tienen los satélites encendidos y otros que no, hay unos que arrancan de 12 y otros de yo no sé qué dónde o sea, ahí hay un tema alrededor de esta historia que lo hizo de nuevo mucho, pero mucho más opaco y antes de que salga el lobby anti-sanciones diciendo que esas cosas ocurren por las sanciones sí. es al revés Venezuela y PDVSA están sancionados justamente por su alto nivel de corrupción y opacidad. Entonces, el enfermo no mejora. ¿Qué más pasó? Fue que Delsi dijo en ese momento que el 77% de los 300.000 trabajadores de la salud que según ella hay en el sistema ya estaban vacunados. Pero no hay datos que puedan comprobar esa afirmación porque si se revisa el informe de OCHA, el informe de la ONU, se dice que para inicios de abril solamente estaban vacunados menos de 100.000 empleados del sector sanitario en Venezuela si comparamos esto con la cifra que da Mauro Zambrano, quien es el líder sindical del sector salud en Venezuela uno de varios, que dice que hay 400.000 empleados, significa que menos del 25% en realidad está vacunado menos del 25% cuando ya el poder se vacunó, alcaldes, gobernadores, diputados un montón de gente con privilegios del poder se vacunó antes que enfermeros, médicos camilleros y montones de personas pero es que además a estos 400.000 hay que sumarle odontólogos, personas de riesgo que están atendiendo en este momento una pandemia y están en la cola esperando. Esas mentiras del poder sobre haber vacunado ya al personal de la salud cuestan vidas, cuestan vidas de pacientes y cuestan vidas de ese personal valiosísimo. Pero todo esto es la antesala para llegar al nóticovid de este fin de semana en el que Nicolás efectivamente ratifica la información que dio Daisy el sábado anterior. Pero además trata con mayor ligereza todavía el asunto de los fondos públicos de donde sea que haya salido el dinero para pagar esto directamente al mecanismo COAX. Y este señor dice, en términos literales, en su momento se sabrá de dónde sacamos el dinero. Y la historia es tan absurda, porque según él fue la liberación de unos recursos que estaban secuestrados por Estados Unidos y fueron depositados en francos suizos justamente para que la Reserva Federal norteamericana no se robara esos fondos. La frase dicha así es una contradicción, es un absurdo, es un ridículo total. Porque si la Reserva Federal de Estados Unidos se quiere robar ese dinero, entonces ¿por qué te lo liberó de Estados Unidos? Ya por ahí la cosa es ridícula a niveles superiores. La frase de verdad es una, una locura y lo que nos dice es que faltan muchos datos. Porque luego Delcy Rodríguez dice que no, que ya el 100% del dinero para el COVAX está garantizado. Además, se suma que hay una oferta en la mesa puesta por el grupo de empresarios de Fede Cámaras, uh -huh. donde le dicen al Estado que ellos pueden pagar un lote de vacunas a Rusia. ¿Y qué ha pasado con eso, Naki? Ah, bueno, Fede Cámaras recibió pescosadas y malas palabras de Nicolás, pero por montones bien sea porque se aprovechó de la circunstancia eh, de la versión libre del 11 de abril de 2002 y unificó una cosa con la otra, sumó una cosa con la otra Entonces, puede ser una explicación la, la secuencia histórica de la rivalidad contra fe Cámara Puede ser que efectivamente está despreciando esa oferta de fe Cámara O puede ser ficción además, porque fue tan enfático, tan exagerado en sus maneras Que a mí me queda la duda Lo que sí ocurrió es que tantas, tantas palabras sobre el 11 de abril Tantas, tantas palabras sobre fe de cámaras y los ataques. Tantas, tantas palabras sobre tener todo el dinero disponible para hacer las vacunas en Venezuela. Todo ocultó que hasta el día de hoy no han presentado un plan nacional de vacunación. Mucho menos uno que pueda garantizar criterios de universalidad, neutralidad y transparencia, que es lo mínimo que se pide. Y yo creo aquí, Naki aquí que hay que cambiar ciertas cosas. Mira, en, en el asunto de la transparencia, la verdad es que tenemos que hacer un inciso importantísimo, porque saber de dónde viene el dinero, el financiamiento de las vacunas es crucial. En primer lugar, porque cualquier país necesita de un presupuesto público verificable, auditable, sobre el que se rinda cuenta además del origen y el destino del dinero. Pero también porque el COVID-19 no es la única emergencia por la que está atravesando Venezuela. Este país sigue teniendo muchas otras crisis simultáneas que necesitan de financiamiento público y si no sabemos de dónde salieron estos reales, ¿cómo Saber de dónde viene el resto de lo que necesitamos. Y además aquí hay que atender, mira, tuberculosis, malaria, ah. dengue, el programa nacional de trasplantes que fue suspendido antes de las sanciones, los antirretrovirales para pacientes VIH positivos que está entrando a Venezuela por presión de ONG y por otros caminos y no porque el Estado ponga los tratamientos exactamente. Tratamientos oncológicos, el, el, el, tratamientos oncológicos para pacientes con cáncer que ya en el año 2018 les decían, inscríbanse en el carnet de la patria que por ahí les van a llegar. La gente mm. se murió esperando. Todo eso necesita dinero, así que si el Estado dice que tiene fondos para cubrir todo la emergencia, bueno, digan dónde está y cómo se usa para ver si se puede usar para, otro, para otras cosas. Pero hay una segunda razón importante, porque este asunto de pedir transparencia no es gallitud, no es de, digamos, hay, hay que responderle a esa gente que dice no, no, no, primero la vacuna y después vemos lo demás. Oh, es una emergencia, es una emergencia entonces primero la vacuna y después lo demás. ¿Y sabes por qué? No, ¿sabes por qué eso es inaceptable? Porque ya ocurrió en Venezuela antes que se aplaudió la llegada de la gasolina de Irán y resulta que la gasolina de Irán se estaba pagando con oro de sangre del arco minero del Orinoco. Entonces esa gente que aplaudía poder prender en el carro con gasolina, sea o no subsidiada, en realidad estaba aplaudiendo el asesinato de personas, las masacres en la minería, el, el, desplazamiento, el, en los ríos para... el desplazamiento de pueblos indígenas, la contaminación en tierras que son mucho más valiosas dejándolas así como están, en vez de destruir ríos y destruir toda esa mierda, y porque lo que se ha dicho que van a pagar con COVAX es el 20%. Así que si usted aprueba que ese 20% se pague con dinero que salió de donde sea, de la corrupción, de cosas sucias, de cosas chimpas, ¿qué pasa con el otro 80%? Entonces ser parte de los que legitimen un crimen de Estado, como es la falta de transparencia, no es algo que vaya con nosotros. No es posible acompañar la ideología del todo vale para temas además de, de pandemia necesitas mucho muchísima más transparencia en el manejo de los fondos públicos porque todo está en estado de emergencia, porque todo se necesita con rapidez yo creo que con esto damos fin a este pequeño inciso y saltamos entonces al dato porque hay que seguir con la pandemia que la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales ellos han instado a iniciar con urgencia un plan de vacunación robusto, y además esto lo insisten aún después de que los hayan amenazado con encarcelarlos, sí. por haber dicho que Venezuela estaba entrando en un ciclo pandémico, ellos están advirtiendo que una limitada cobertura de vacunación en Venezuela sumada a nuevas olas epidémicas es el peor escenario que pudiésemos estar viviendo y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora pero hay que explicarlo, aquí por qué. ¿Por qué este es el peor escenario epidemiológico? La OMS ha informado que el nuevo coronavirus responsable del COVID-19 ya suma más de 2,9 millones de muertos en el mundo y 136 millones de personas contagiadas. En América, nuestro continente, los casos siguen creciendo en este momento y los fallecidos ya superan un millón. ¿Dónde están creciendo? En Uruguay, en Chile, en Perú, en Brasil, en Paraguay, en Argentina y en Venezuela también, aunque no haya acceso a cifras oficiales que sean confiables. Y el punto acá, y es crucial la explicación de la OMS, es que la letalidad del coronavirus es desigual. Aunque América además reúne a los tres países con las tasas eh, absolutas más altas de muertos, que son Estados Unidos, Brasil y México, cuando se compara eso entre la cantidad de habitantes y contagiados, ocurren casos tan locos como el de la República Checa, donde la tasa de mortalidad es altísima versus la cantidad de personas contagiadas que ha tenido ese país. Son 261 decesos por cada 100.000 habitantes de República Checa, lo que dice que incluso en otras sociedades pueden ocurrir estos picos epidemiológicos. Lo que se traduce en que lo mejor que nos puede pasar lo antes posible es inmunizarnos. Y la inmunización a través del contagio es larga y costosa. Lo que tiene que ocurrir es que nos vacunemos. Pero Esto ocurre sí. aquí... Mientras el Ministerio de Salud en Venezuela no publica datos de bienes Mira, decía apenas el Ministro de Salud, si acaso es eso, ese señor es un acompañante de los noticovid. Ese señor puede estar cuatro horas sentado un domingo en la mesa al lado de Nicolás mientras Nicolás habla de dibujo libre, de lo que le dé la gana. Y ese señor no aporta nada a esta historia, baja a Maiquetía a recibir insumos donados de otras partes y es capaz de declarar como lo declaró hoy, que las infusiones calientes desde el punto de vista de la medicina natural ayudan a prevenir el coronavirus y que la Iver ivermectina sí está probada. Su efectividad sí está aprobada, lo dice el ministro de Salud de Nicolás. Quien sí, se supone? Además que es el único médico en esa mesa donde hay abogados, conductores, líderes poeta, sindicales, poetas sí, y demás. Señores, la información de en Venezuela entonces no la construye exactamente el Estado. Son porciones Y como sabemos en Venezuela las versiones oficiales son una versión más que tiene que ser procesada periodísticamente para ver si es verificable, si aguanta una interpelación, si puede sostenerse en el tiempo. ¿Cómo se construye la información en Venezuela? Por otras vías, una es la encuesta nacional de hospitales, la otra es la organización Médicos Unidos por Venezuela, que además no ha dejado de cubrir la muerte de sus colegas, una cosa que es muy dura, y el proyecto Monitor Salud, que va mostrando la situación en distintos centros hospitalarios. Uno de nuestros médicos favoritos, el infectólogo Julio Castro, declaró este lunes que la epidemia no está mejorando y que por el contrario ellos están muy preocupados por el momento epidemiológico por la combinación de al menos cuatro variables que les permiten saber por qué la epidemia no está mejorando, porque se contradice la versión que dio Nicolás apenas ayer. La primera de ellas tiene que ver con la tasa de ocupación de unidades de cuidados intensivos en los centros de salud. La segunda tiene que ver con la tasa de ocupación de las emergencias de los centros de salud. La tercera tiene que ver con la cantidad de personas que están asistiendo a los centros de salud para ser atendidos con algunos síntomas asociados al COVID. Y la cuarta y no menos importante es la cantidad de personas que han fallecido por algún tipo de infección respiratoria, no necesariamente asociada al COVID, pero allí están esas personas que han fallecido en fechas recientes. A estas cifras que se siguen acumulando cada día y que le tocan la puerta a la emergencia y dicen aquí está pasando, es importante, se suma otro dato y es que al menos 60% de los hospitales en Venezuela no tienen servicio de agua potable. Hoy en día 60% de los hospitales del país no tienen agua. ¿Qué significa eso? Que en el mejor de los casos, los que tienen, tienen agua una o dos veces a la semana porque llega un camión cisterna. Y eso es un problema de infraestructura que no se ha corregido en más de un año de pandemia. Y esto además pueden comprobarlo en las comunidades que están alrededor de esos centros de salud. Todavía 50% de nuestros hospitales, nuestros médicos y enfermeras reportan que no tienen equipo de protección para atender COVID, lo cual puede ser un reflejo de la gran cantidad de médicos que han fallecido y personal de salud, enfermeras y personas personal de apoyo relacionado con la epidemia. 50% del personal de salud no tiene equipos para atender el COVID y eso efectivamente está vinculado, íntimamente vinculado a cómo la enfermedad ha lesionado al personal de la salud. Hasta este momento, menos de 30% de los trabajadores sanitarios han sido vacunados. Esta es la cifra que dan estas organizaciones que muestran que está ocurriendo en el terreno en realidad, más allá de las declaraciones políticas. Y otra cosa que está ocurriendo en el terreno y que es una desgracia, es que apenas 25% de los trabajadores sanitarios están yendo a su puesto de trabajo. Uno de cada cuatro. ¿Y eso ocurre por qué? Por lo que dijimos anteriormente, si no hay incentivos para trabajar porque tienes el peor salario del mundo más bajo que el de un esclavo y no tienes condiciones sanitarias ni uniformes, ni tapabocas ni gel, ni nada ni oxígeno para trabajar te da miedo, tienes temores absolutamente reales, estás viendo morir a tus compañeros, no van a trabajar entonces esta pérdida de talento humano también es dolorosa en el marco de la pandemia Además, las morgues de al menos 14 hospitales centinelas de este país no están funcionando, no hay oxígeno para atender pacientes que están asistiendo a algunos hospitales en Venezuela y eso es muy grave porque terminas multiplicando las muertes en algunos espacios porque el oxígeno medicinal termina siendo clave en una pandemia como esta, en una enfermedad como la que estamos enfrentando. De hecho, Monitor Salud informó que este fin de semana, en el domingo, Luciani en Caracas, uh -huh. se acabó el oxígeno y se duplicaron, y mucho más, las muertes por coronavirus. Es decir, si diariamente estaban muriendo 5 o 6 personas en ese centro de salud, ese día murieron 11 y lo contaron ellos y lo pudieron comprobar. Al menos 20 trabajadores de la salud en Venezuela fallecieron entre el 5 de abril y el 11 de abril. Una cosa gravísima que además se fusiona con el dato que brinda la Federación Médica Venezolana, cuyo cálculo es que al menos 460 trabajadores de la salud han fallecido en Venezuela por el coronavirus. hit you. Concullo, el de el número... Esta cifra es importante, no, solo, no solamente porque su correlación con la cantidad de muertos totales es la más alta de la, del hemisferio, sino que además ya por la fecha está muriendo gente que se pudo haber vacunado con el lote de vacunas que llegó hace más de un mes a Venezuela y que no se usó para el personal sanitario, sino para personal político. Y eso pasó en Venezuela. Con estos datos lo que queremos es precisar la importancia de acelerar un plan nacional de vacunación obviamente de sincerar las estadísticas locales, de aumentar por favor la cantidad de pruebas PCR que se realizan en el país y vamos a insistir hasta el cansancio en darle trazabilidad a esos datos. Ya no se trata de controlar la información, el drama que estamos viviendo en este momento es que la muerte es inocultable. Puedes controlar la información pero no puedes controlar el el dolor, la cantidad de personas a nuestro alrededor con historias de familiares que han fallecido por esta enfermedad es inocultable. Y no aparecen en las estadísticas oficiales que diariamente te dicen que murieron algunas personas, pero cuando comparas en qué región de qué edades te das cuenta que tus familiares, que tus amigos no están ahí. No existen. Y con esto cerramos este por qué. A pesar del momento epidemiológico, Venezuela sigue su curso entre cuarentenas y una marcada escasez de combustible, y ese es un tema por el que el poder no ha respondido. Además, hay una larga agenda de temas que Venezuela están pasando aquí. Por debajo de la mesa. En este Por debajo de la mesa tenemos unos temas de agenda nacional que son emergencia en paralelo al covid Fedeagro todos los días nos muestra algún vocero que explica tres grandes temas en su agenda. El primero, sin gasol no hay manera de sembrar, sin gasol no hay manera de movilizar cosechas que ya están listas. Y tercero, y no menos grave, es, un, es una angustia con estas lluvias atípicas que se están registrando en el país y cómo tienen efectos sobre zonas del país que son consideradas como zonas granero que van a acelerar el ciclo de la cosecha y no hay combustible para mover eso. Ahora, ¿hay o no hay combustible en Venezuela? PDVSA no entrega cuentas, no muestra nada, pero las autoridades dicen que sí, que se producen 2 millones de barriles al día, que las refinerías están operando, de hecho se hacen envíos a Cuba, así que ¿dónde está el combustible? Eso nunca lo responde. La otra cosa es que la última noticia oficial que tenemos sobre Apure, zona de conflicto en este momento, fue el envío de tropas de acción rápida. Y eso se hizo 17 días después de que empezara la conflictividad en el estado Apure. Lo que se dice una y otra vez, durante ya tres fines de semana seguidos, es que todo está bajo control, todo está normal. Se recuperó el control del territorio y sin embargo sigue habiendo enfrentamientos, sigue habiendo muertes, sigue habiendo desplazamiento de población. ¿Qué está ocurriendo? El Estado no dice qué pasa allí y si te dice que todo está bajo control, no te dice si se, fue, si se fueron los grupos irregulares, si ya los detuvieron, si ya los están juzgando. De hecho, salió un día alguien que dice ser el defensor del pueblo a decir que los que estaban detenidos eran población campesina, como dijeron las ONG desde el día 1, provea y funda redes, y que por eso fueron perseguidas, atacadas y hostigadas. Tienen detenidos campesinos siendo acusados de ser guerrilleros. ¿Cómo nos enteramos de qué está pasando en Apure? Por lo que pasa del otro lado de la frontera. Porque resulta que Colombia ha estado activamente informando sobre lo que pasa en la zona y ha llevado personal diplomático para ver que hay más de 5.500 venezolanos refugiados que salieron corriendo, que cruzaron la frontera para una zona más pacífica que paradójicamente pasa a ser Colombia en este, en este año del siglo XXI y está buscando Colombia a ver cómo consigue ayuda para poder atender a esa gente mientras nos dicen del lado venezolano que todo está bajo control. No menos importante, el equipo de la Comisión de Medios del Parlamento de Nicolás anunció de manera rimbombante que ya se reunió la comisión que está activando las reformas que quieren hacerle a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la llamada Ley Resorte, que luego, bueno, se la presentarán al pleno, pero el tema aquí es que con la colaboración de CONATEL y del Ministerio de Comunicación e Información anunciaron dos cosas, LC, que al parecer es lo prioritario en esta historia, que la Ley Resorte será reestructurada en su totalidad y que no las sanciones administrativas estarán ancladas al petro y no a la unidad tributaria como lo han estado hasta ahora pero además las sanciones penales formarán parte del nuevo Código Penal que ya el Parlamento de Nicolás dijo que discutirá en julio. A esta amenaza de extender a redes sociales el control que hay ya sobre radio y televisión en Venezuela, que es censor y que se ha mantenido durante muchos años, se suma la discusión sobre la ley de ciberespacio. Una ley sobre la que todavía no hay ningún borrador, pero ya hay ciertas amenazas en la mesa. Y un punto en el que insistimos siempre, Naki y yo, en los serios y en otros espacios, es que por más legislación que haya, por más ataques y agresiones que haya, no hay posibilidad de legitimar la censura. Es lo que el chavismo intenta siempre tratar de que la gente se sienta culpable por lo que dice, se calle, vea cómo, cómo no pisa la ley, cómo no, no, sí. cómo no hace cosas que provoquen al censor, al hegemón. Y creo que lo hemos demostrado en carne propia, el hegemón no necesita ninguna ley para llevarse a la gente detenida de manera arbitraria. Eso ocurre, esa, esa suerte de persecución a la libertad de expresión en Venezuela ocurre y no hay cambio legislativo que pueda hacerla legítima. Lo que queremos decir con esto es que cualquier abuso contra la libertad de expresión puede ser documentado, denunciado en cortes internacionales y sancionado porque hay que preservar ante todo la libertad de expresión y eso además sigue pasando por debajo de la mesa. Último allí? tema y no menos importante. Mientras el canciller de Nicolás Jorge Arreaza va por el mundo diciendo que él le ha donado oxígeno a Brasil, que qué bárbaro los brasileros enfermos de COVID. 19 están respirando gracias a él y al oxígeno que le envió hoy, qué bárbaro, qué lindo haberle enviado el oxígeno y de hecho ha presentado solicitudes que le han hecho algunos estados de Perú, por ejemplo, pidiéndole también oxígeno. La ministra de Comercio, Eneida Laya, sigue dando difusión a esta campaña contra el libre comercio. El asunto de la imposición de precios, del control de precios, por alguna razón a esta señora le parece un logro y le parece sensacional difundir que se ha reunido con distribuidores de gas y oxígeno medicinal para ponerlo en los palitos, para decirle cuáles son los precios a los que debe vender eso porque quien ha dicho que es que libre comercio de bien ¿Qué es eso? Y busca con esto porque evidentemente en el marco de la emergencia hay gente que compra el discurso de, bueno, claro, no puede ser que pongan el precio que les dé la gana si tenemos que, es una cosa humanitaria, hay que pagar lo que cuestan las cosas para poder llevarse a nuestros familiares. El problema es que en todas las veces que el Estado se ha metido a poner tarifas, a imponer precios, a controlar sectores del mercado, se generan mercados negros, paralelos, extorsiones, persecuciones, cierres de negocio, escasez de producto y todo es a razón de políticas oficiales. No es que los empresarios dicen, ahora voy a acaparar el oxígeno. Nadie gana acaparando oxígeno. Lo que hay es una sobredemanda de un producto del que no es suficiente. Pero al mismo tiempo te dicen que no, que Venezuela se lo está regalando a Brasil. Mientras, recordemos caso de Domingo Luciani, la gente muere porque falta oxígeno en hospitales. Pero luego, es muy fácil para la narrativa oficial culpar a las empresas privadas que venden oxígeno. Esto sigue pasando por debajo de la mesa. Tenemos aquí algo más que explicar, y es que las autoridades de Argentina y Venezuela en paralelo comunicaron más o menos de la misma fecha, a diciembre del año oh. 2020 que habían pagado 10 millones de vacunas de Putin 5 a Rusia para que llegaran en tres meses a sus respectivos países. Niño, por dios, el discurso de Nicolás era que en enero, febrero y marzo aquí iba a estar vacunado 10 millones de personas. Esto era una maravilla, pero a la fecha, ahora en abril, Argentina ha logrado recibir poco menos de 4 millones y medio de dosis. De la Sputnik 5 Y Venezuela apenas ha recibido mil dosis ¿Por qué Rusia envió más vacunas a Argentina Que Venezuela? Venezuela pagó los 10 millones de dosis O de vacunas que dijo que pagó Y además con sobreprecios Según lo que dijo Nicolás O fue pura propaganda Pero además es legítimo hacer propaganda En plena pandemia Todo este asunto populista En un país en emergencia humanitaria Prometer Ergo. Esa experiencia además la traemos a colación para evaluar a la luz de esta historia toda la información que nos acaban de dar sobre el ingreso al mecanismo COVAX y todo lo que se pagó sobre el mecanismo COVAX y el dinero asegurado para la segunda parte. Porque si va a pagarlo como pagaron lo de Rusia, loco. Independientemente del dinero o de los contactos internacionales para que lleguen vacunas, el país necesita un plan de vacunación. Y esto es necesario para poder inmunizar al menos a 70% de la población. Pero no puede ser cualquier plan de vacunación, él. Necesitamos un plan de vacunación que sea transparente, con metas verificables, con independencia política, por el amor de Dios, pero sobre todo cumpliendo protocolos humanitarios. Y uno de los protocolos que va a estar en discusión en los próximos días es justamente cómo es el registro de los vacunados, de dónde va a salir. Y ya salieron los vamos a decir, facilitadores del autoritarismo, a decir que el modelo tiene que ser el sistema patria, el carnet de la patria. Un sistema que es violatorio de derechos humanos, que no está sustentado en ninguna ley de protección de datos personales y que genera discriminación política entre población, que es militante y población que no lo es. Yo ahí vuelvo a apoyar la palabra de mi médico favorito Julio Castro y es que ya este país tiene... Un mecanismo universal de identificación que se llama cédula de identidad loco. Aquí no necesitamos más nada para identificarnos. Y si hiciera falta, además, puedes cruzar la cédula de identidad con instituciones como el Consejo Nacional Electoral, que a estas alturas del partido tiene el registro de más del 98% de los venezolanos mayores de 18 años de edad, asociados de hecho a colegios electorales, lo que podría darte espacios para la vacunación, qué cosas tienes que inmunizar, cómo hacerlo, los tiempos para ese plan de vacunación. Eso existe. Si el Estado quiere respetarlo o no, es otra cosa. Por eso vamos a estar muy pendientes porque esto es en serio. Él es Luis Carlos Díaz. Esta belleza tropical que está en cuarentena conmigo. Es Naki Soto y usted puede suscribirse a nuestros contenidos en patreon.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado. ¿Pero sabes por qué es importante eso? Porque la gente que financia la producción de estos contenidos es la que sostiene que esto pueda ser editado, trabajado y hecho todo lindo y bello por el Patio Content Studio. Muchas gracias. Gracias.